Mi nombre es José Alberto Sanz Vicente. Soy Sonia San Martín Román. Mi nombre es Raúl García Rivas. Somos Drift Team y nos dedicamos a diseñar, eh, fabricar y vender online volantes sim racing, volantes de simulación de Fórmula 1. Esta es nuestra cuarta participación. Hemos estado en Rural Talent, en mujeres emprendedoras, emprendedores de Burgos y esta última en Cool Talent. Pues en una de las competiciones que participamos, la de mujeres emprendedoras, el primer premio era un máster en la Isabel I, ya que colaboraba con el SEI. Y al estar haciendo este máster aquí, pues me mandaron un email diciendo que iban a hacer esta, esta convocatoria, este Cool talent, y entonces decidimos participar. Nos apetecía volver a participar en otro evento de emprendimiento, ya que queremos eh, seguir conociendo otros emprendedores, queremos seguir teniendo sinergias. Nos gustaría que fuera un proyecto que cumpla sus objetivos, no solo objetivos que puedes tener de ventas, sino objetivos de la marca, en responsabilidad social, en cuidado del medio ambiente, en cómo nos gustaría que nuestro producto llegue al cliente, en cuidado del cliente, y sobre todo ir cumpliendo objetivos. Porque consideramos que si cumplimos los objetivos, cumpliremos las ventas. Sí, porque conoces a mucha gente, ves nuevas ideas, abres mundo. Sí, yo creo que las energías son importantes, sobre todo en el ámbito del emprendimiento, porque entre todos nosotros nos podemos ayudar un montón. Sí, son importantes, sobre todo también para evaluarte con gente que está en una posición muy parecida a la tuya. Muchas veces estás arrancando, estás un poco perdido... Y la colaboración que puedes hacer tú con otra persona no, no puede ser solo ser un partner o un colaborador, sino conocer un poquitín de otras empresas para ver bueno, pues cómo, cómo puede ser. Y animarse mutuamente, y animarse. que es un camino muy difícil sí. el del emprendimiento. Para mí lo que más ha importado es la cantidad de participantes y la organización que ha tenido la Isabel I. Para ser nuestro cuarto concurso es en el que más proyectos hemos visto, entonces en el que hemos podido conocer a mucha más gente y hemos podido abrir esa red de contactos que para nosotros es importante para empezar. Sí, además creo que Queen's eran tres minutos, que nunca habíamos hecho uno de tan pocos minutos, sí. entonces la capacidad de síntesis hace un reto es cada vez mayor y la información que tenemos también es más cada vez. Entonces es eh, un reto cada vez más eh, grande y que le hace más interesante. Sí, claro. Sí. Por pues supuesto, pues sí. Pues supuesto pues sí, sí. Ahorita tiene ganas. Hombre, pues si no, pues no nosotros pues nos apuntamos. Pues...